Jaja, <risa> ja Fools! De hecho, sí, lo que estás viendo en el título es lo que hice de verdad. Pero esta es una pequeña introducción para decirte que esta no es la versión completa. La versión completa, con el MV sería, con la narración primero, después el video, el videoclip sería, y después las palabras finales, eso no se pudo subir acá en YouTube. Porque si viste mi reacción, te das cuenta de que no se pudo subir completamente. Así que ese video completo... Te lo dejo en la descripción, van a estar en el grupo de no, en el grupo no, en la página de Facebook y en Twitch, por si tenés alguno u otro y ahí lo podés ver tranquilamente esta parte es solamente la versión musical, así que disfrutala, me gustó hacerlo, porque sí, lo hice yo directamente, así que espero tu buen like y lee la parte final color mandarina, sakura, verde esmeralda rojo, celeste, negro, amarillo violeta, rosa wow ya sería kiss, go, decido protegerte con amor, uh. beso de justicia, ya sería kiss. kiss, kiss. Siempre ten una sonrisa por el bien del mañana, no, no perdonaré perdón. a nadie que perturbe la paz. Para mantener el resplandor, van, van, van, vamos ya. Bam, bam, bam. Porque este poder sagrado acaba de despertar. Coraje es algo que todos podrían tener. No dudes ahora, haremos frente a la oscuridad. Vamos a punta, ta, ta, ta, golpe cohete. Yeah. Derriba los dadan dan, patada de fuego No perderé, nunca lo haré Fight la power Ya sería Kids, go Elijo protegerte con todas mis fuerzas Ya sería Kids, go hasta usaría la emoción como arma uh, hacia la victoria, ya sería aquí. Yes. El amor y esperanza son, ya sería aquí. Yes.